Hola a todos, soy Álvaro de MakerGal y en este Instituto Teo vamos a ver cómo reparar STLs con NetFab. En muchas ocasiones cuando cargamos un STL en el Repeater Host nos encontramos con esta situación. Normalmente el objeto tendría que salir de color azul oscuro, pero tenemos partes que salen en otro color, ya sea verde, rosa, depende un poco cómo lo tengáis configurado. ¿Por qué, se, por qué ocurre esto? Muy sencillo, cuando modelamos... Los planos tienen dirección, entonces para que el programa de modelado detecte que esto es un objeto cerrado a la hora de generar el STL, todos los planos tienen que, tienen que mirar hacia el interior de la, de, de la figura. Entonces eh, nos puede ocurrir esto, que por lo que sea, pues algunos no queden correctamente orientados. Entonces vamos a ver cómo es el proceso en Netfabb para reparar este tipo de errores. Bueno, ya tenemos la pieza en Netfabb. Y como veis ahí, nos hay esas, esas caras que vemos en el repeater, no nos salen en color rojo. Vale, entonces para repararlo, muy sencillo, aquí en esta cruz roja tendríamos que darle ahí y nos abriría pues la zona de reparación de STLs. Entonces aquí hay eh, como cuatro herramientas básicas que son pues estas tres de aquí. Que esto lo que nos permite sería Escoger un triángulo, es decir, yo podría escoger este triángulo solo. Pulsando Shift, yo podría, y arrastrando el ratón por ahí, pues podría ir seleccionando más. Y si pincho Control, puedo deseleccionarlos. Después, eh, con este icono de aquí, lo que me permitiría sería seleccionar entidades que el software detecte que son superficies completas. Por ejemplo, en este caso, pues me permitiría coger toda esta superficie y con este icono de aquí que es, pone flip selected triangles, le das y automáticamente te gira todos estos, después también tendríamos la opción de escoger sólidos, pues por ejemplo el programa detecta que la mano es un sólido completo, entonces yo le podría dar la vuelta a la mano completa si es que la mano estuviera del revés. Vale. Imaginémonos que ya hemos hecho toda la reparación Y que tenemos todo el, todo ya exactamente como nosotros queremos Entonces lo que tendríamos que venir sería aquí abajo Donde pone Automatic Repair Le clicaríamos ahí eh, Cualquiera de las dos opciones vale En principio con default le, nos valdría Vale, automáticamente pues Por ejemplo, no sé si habéis fijado que por aquí había un agujero Y el programa automáticamente ya lo ha cerrado por aquí si hay alguna cosa más los agujerillos que quedaban por aquí que se veían en rojo ya los cierra también automáticamente con lo cual de hecho si os fijáis aquí arriba pone 100% ese porcentaje es el que nos indica que la pieza está perfecta entonces una vez hecho el automatic repair lo que hay que darle es apply, esto lo que hace es guardar los cambios digamos en la pieza nos elimina la pieza vieja nos deja la pieza nueva reparada y ya nos pone aquí reparado 100% entonces ahora simplemente nos vamos a part export part al stl y ya nos lo guarda como repair para que si tenemos dos versiones de ese archivo pues que sepamos cuál es la cuál es la, la que está reparada y cuál no ¿vale? En ocasiones también nos, nos sale esto de, alguna, de algún contorno o algún agujerito que quedó, le damos a reparar y automáticamente repara esas cosas sin ningún tipo de problema. Sport. y en principio aquí lo tenemos, ahora abriríamos, lo volveríamos a cargar en el Repeater Host. Y ahí está. La primera versión sin reparar y la segunda completamente reparada. De hecho, ya veis que en la segunda ya el Repeater jorge no nos suelta error de que el objeto es, es manifold ni que tiene ningún tipo de problema. Vale, entonces nada. Eh, espero que os haya gustado el tutorial y os haya sido de utilidad. Y nos vemos en el próximo. Un saludo.